Disculpe. Elena Masó, docentes feministas por la coeducación. Muchísimas gracias por estar aquí, un aplauso. Como docente, como feminista, ¿por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo de que hablemos, de que habléis? Porque la educación es el botín. Ahora os lo cuento. ...para ajustarme al tiempo. Hay personas especialistas en encontrar un problema para cada solución. Lo trágico es que ese tipo de personas... ...lleguen a alcanzar puestos de responsabilidad y de poder político... ...porque el daño es infinito. Las feministas sabemos bien que para cada solución que aporta la agenda feminista el machismo estructural del sistema patriarcal genera sucesivos problemas. En materia educativa, poco se habla del más profundo problema del sistema educativo. Y es que tenemos un problema de mala coeducación. Tenemos gentes muy mal coeducadas, en demasiados ámbitos. A pesar de los avances logrados con la democracia y la Constitución de 1978, no habíamos logrado desarrollar una coeducación plena para emancipar a nuestra infancia y juventud del androcentrismo ancestral y de los más rancios estereotipos sexistas, cuando llegadas al siglo XXI asistimos con estupefacción al descarado secuestro y suplantación de la coeducación por el dogma de la identidad de género. Y así la legislación educativa estatal y autonómica, la educación afectivo-sexual y la formación del profesorado, los contenidos curriculares, los libros de texto y demás recursos y elementos del acto educativo se han contaminado de la jerga y del pensamiento mágico de la identidad de género. La coeducación y la igualdad entre ambos sexos, están siendo suplantadas por una propaganda y un dogma anticientífico y peligroso para nuestro alumnado y para los y las docentes. Porque quienes promueven y difunden esta ideología saben bien que la educación es el botín más preciado para el pirateo del totalitarismo y de los intereses económicos queer. Y de este modo asistimos perplejas a una nueva versión del retablo de las maravillas que dejaría ojiplático al mismísimo Cervantes. Los neochanfallas y neochirinos le han vendido al gobernador un retablo de infinitas identidades de género con sus infinitas evoluciones como los Pokémon. Y el gobernador lo ha comprado sin darle muchas vueltas, o sí, porque el gobernador nos ha vendido a las feministas por un plato de lentejuelas, y nadie, salvo las feministas, se atreve a decir la verdad, no sea que se les acuse con la palabra mágica mordaza transfobia las docentes feministas por la coeducación y docenco en su nombre nos atrevemos a pensar y a decir a vindicar la coeducación como factor de protección de nuestro alumnado desarrollando valores de igualdad y respeto entre ambos sexos de emancipación del patrón androcentrista, del pensamiento crítico y de prevención de la violencia machista contra la mujer. Solo hay un feminismo, el que sigue la agenda clara y definida. Solo hay una coeducación, la que entronca con los valores y con el rigor del feminismo y de su pensamiento ilustrado. Del mismo modo que no hay quien se considere matemático afirmando que 2 más 2 son 5 por ahora, sin caer en el ridículo, no es posible querer hacerse un traje a medida con la coeducación ni con el feminismo. Por ello, seguimos y seguiremos luchando por el derecho, y por el deber de educar al alumnado en la libertad de pensamiento y de expresión, en los valores y en las reglas del juego democrático. Por defender nuestra libertad de cátedra, por la dignidad de la profesión docente y del acto educativo, y por reclamar de una vez por todas la verdadera coeducación, que sea un pilar vertebrador del sistema educativo. Atrevámonos a pensar hablar sapere aude coeducación real ya bravo madre mía la infancia